hola te enseñaré cómo teñir la funda del celular con papel crepé voy a utilizar la funda de mi celular papel crepé azul o del color que ustedes deseen voy a poner en una olla en el juego taza y media de agua te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Coloqué el papel crepé en el agua antes de hervir para que se mojara bien aquí vamos a mojar bien el papel ya empieza a calentar cuando ya está hirviendo le vamos a dejar 5 minutos más recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales instagram y facebook como creaciones Ángel. después de 5 minutos vamos a agregar la funda del celular la cual dejaremos ahí por 10 minutos. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartas el video. Lo estaremos moviendo para que se vaya tiñendo por todo el lado. De esta forma queda... Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.